Muy buenas chicos, bienvenidos. ¿Por qué no he hecho el sorteo gamer? primero que nada chicos, me disculpo de verdad, no me ha quedado el tiempo, el espacio para hacer el sorteo, aquí pues para que no se me olvide, he apuntado una agendita cuáles son los motivos, para irlo leyendo chicos, nuevamente pues les pido una disculpa, ya sé que ya llegamos hace rato a los 2.000 suscriptores, pero créanme que no me ha dado el tiempo, no me ha dado sobre todo el espacio el momento exacto para poderlo hacer, y bueno, el primer punto que les quiero contar chicos, es que no se preocupen si sí voy a hacer el sorteo, yo sé que ya llegamos a los 2.000 suscriptores, yo le Voy a cumplir como palabra de youtuber Que quiere salir adelante en el canal El primer punto chicos es el internet malo ¿Qué pasa con el internet? Yo tengo un internet de 30 megabits de velocidad de descarga y 5 de carga, pero ¿qué sucede? Una vez chicos, acaban unos primos de mi mujer, entonces ellos se llevaron la, la clave de Wi-Fi en el celular, ellos viven en este mismo conjunto, estoy casi seguro que ellos le dieron la contraseña de algún modo a las otras personas, a los otros chinos, y estoy seguro que más de uno está pegado a nuestro internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando trato de hacer streaming, se cae el internet totalmente, el juego sigue ejecutándose, por ejemplo Fortnite sigue ejecutando bien, pero el video empieza a parpadear, como que se detiene un pedazo, vuelve y carga, se detiene, vuelve y carga. Esto básicamente es básicamente lo que me está pasando en el momento. De verdad que es algo que me ha molestado bastante porque como les mostré en un video, yo tengo todos los periféricos gamer comprados. Aquí no, pues aquí no tengo nada. Bueno, les muestro aquí tengo la de además de tipo Fortnite. Que esa pues puede entrar en el sorteo. También tengo el mouse inalámbrico, chicos. O sea, aquí tengo muy poquitico. También tengo el. Combo gamer que es este chicos, el combo gamer que tengo. O sea, en este momento yo podría, aunque sea, entregar un regalo. Así que en este momento, chicos, les voy a explicar básicamente cómo hacer el sorteo. Así que, si sí, chicos, tengo muy poca tecnología en este momento a mi alcance, por eso es que no he, he podido hacer realmente el sorteo. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, segundo punto del por qué no he hecho el sorteo, chicos, estoy trabajando en este momento. Por más que monetice el canal, no he podido coger mucho, mucho dinero Así que los pagos son muy pocos, alrededor de 0,80 centavos de dólar Créanme que muy pocas veces cojo un dólar al día Así que es muy poco dinero, no he podido coger los primeros 100 dólares Créanme que si yo ganara mucho dinero en YouTube, pues que necesidad tendría trabajar Pero no es el caso, desafortunadamente, pero para allá vamos ese chicos, no puedo vivir de YouTube, me toca trabajar, me toca tener ingreso, Lógicamente cuando me llegue el dinero YouTube me va a ayudar bastante Pero por ahora hay que seguir dando duro al trabajo Tercer punto chicos, estoy en un Proyecto de negocio, estoy para abrir Un negocio de accesorio y tecnología, la verdad que Estoy en esto desde octubre, no he podido Abrirlo porque he tenido algunos inconvenientes He estado, sí, algunos Problemas, nada que no se pueda solucionar Lo importante es que hay salud, hay ganas De hacer las cosas, pero pues por varios inconvenientes No he podido abrir el negocio Chicos, de verdad que ha sido algo que me ha Dado duro, porque yo quiero abrir este Negocio, vender accesorios, todo lo que es periféricos Todos los unboxing que yo hago Es porque he conseguido estas cosas y quiero vender la chicos tengo acumuladas yo que sé 2 millones de pesos colombianos en mercancía pero bueno eso es otro punto. Antes de pasar al cuarto punto, chicos, eh, les quiero comentar. He tenido algunos inconvenientes personales. Como les digo, no es nada malo, pero realmente me ha afectado un poco. Pero bueno, ya vamos para adelante. Vamos a seguirleando duro el canal y todo. Los videos no han estado constantes, pues, porque por la misma razón de que he tenido inconvenientes. Ya sé que nos falta el video del GTA V original. La verdad que va a estar... Buenísimo chicos, ya por ahí lo he estado grabando Desafortunadamente, como les digo, no he tenido muy suficiente tiempo No se ha dado los espacios para poder hacer tanto video que tengo pendiente Y bueno chicos, básicamente, cuarto punto es pedirle nuevamente disculpas De corazón, créanme que yo quiero hacer el sorteo Voy a hacer el sorteo porque hemos llegado a los 2000 Y bueno, algo que les quiero comentar importantísimo En este video, los que me comenten Hola, soy de tal país, quiero participar y qué es lo que quieren A lo que les quiero comentar es que para los que son fuera de Colombia chicos en este momento los que vienen fuera de Colombia sea la nacionalidad que sean, les voy a regalar entre 20 a 25 dólares, ya que enviar los periféricos o sea el envío de estos puede valer mucho más que lo que vale el mismo artículo entonces qué sentido tendría enviarles el artículo cuando me va a valer demasiado el envío, más bien les regalo el dinero más o menos de lo que vale el combo los periféricos y ustedes ya verán si si compran un periférico, si quieren qué quieren hacer con el dinero, lo que quieran, no me interesa. Yo cumplo con el ganador por fuera de Colombia de darle el dinero y ya verá qué hacen con él. Y para los que son de Colombia, chicos, no importa, ustedes me quieren, hola, quiero participar, soy de tal país, los que son de Colombia, si sí les hago llegar... Por cualquier tipo de empresa que haga entregas no, no pasa nada, yo pago el envío Ahí sí le envío el combo gamer de tecla y mouse Mala diadema, ¿listo? A Colombia sí sí les entrego el sorteo Y voy a mirar, chicos, si para aquí A Ibagué, solo para Ibagué Entrego un mouse gamer, que ese sería yo personalmente Entregarlo, así que todas las personas En este momento que sean de Ibagué y estén viendo Este video, vamos a participar Porque el que gane, chicos, le estaré llevando El mouse personalmente A su casa y uno que otro De pronto, detallito, etc una sorpresa curiosa y bueno, nos veremos en persona y veremos mm. qué pasa Y bueno chicos, básicamente este ha sido el video Quería comentarles por qué no he hecho el sorteo De verdad, de corazón les pido disculpas Si sí lo voy a hacer, por favor, tengan un poquito de paciencia No creo que lo pueda hacer este mes, la verdad Espero equivocarme porque como les digo He empezado a trabajar, estaba tratando por ratito Un día sí, un día no, con, la, con logística Pero ahorita estoy en un trabajo que me toca básicamente todos los días Creo que hasta algunos domingos me tocará Y bueno chicos, toca seguir lean duro a esto Y continuar porque no hay de otra Muchas gracias chicos, espero que se suscriban al canal y hasta la próxima. Por favor atentos a publicarme porque los que me comenten en este video son los que van a participar. Chao.